Empiecen a preparar equipitos y bueno, vamos a entrar a la boga que esta temporada va a estar muy bueno muchachos. Hola muchachos, ¿cómo andan? Bueno, buen jugador Empiecen a preparar los anzuelos, la línea la caña. se ven una buena temporada de boga, bueno, en breve aquí estamos mostrando la imagen.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 Liga grupito Humildemente Humildemente Che, saca sí, limpia hasta Se ha este pedido que se quede en el A este plancho la rojita Vamos Leo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 Vamos acá con isa vamos a hacer una Buen notita día. altos verdes la mañana está con niebla en la ruta ya estamos en ruta 2 vamos a pasar a comprar carnada en el puesto el catu y vamos a ver si hacemos una pesquita de pejerrey tararira y bueno a ver qué sorpresa nos podemos encontrar Bueno, empezamos por la carnadita, Juancito el Catu Tenemos cola de auto ya Buen día Juancito. Buen día. Buen día, bueno, para el pescador TV en exclusiva, un oh, palato que hace calor. Estamos con Juancito del Catu, las mejores mojarra de ruta 2. Juancito, cuéntanos. se viene la temporada de verano, tenemos mojarra buena, todavía, el pejerrey está. Sí, eh, en la laguna es más. Creo que se ha activado más ahora después del choven. Bueno, eh, lo que pasa es que bueno, es calor todo, sí. está con 30 grados sol se nos querido, Pero siempre que hay viento, se pesca Bien, estamos en la etapa de transición Ahora sí. viene la sí. época de verano uh -huh. Arranca la tarucha, la lisa, la variadita ¿Carnada es? ¿Carnada para el verano para especies que hay? Tenemos ¿no? ¿Qué? dientudos, sabolitos, mojarrones no. mojarras grandes Ahí estábamos mirando las claro, bolsitas sí. vienen Después si no hay filas de tarpa, masa. lombriz, masa eh, Tiene de sábalo eh, una variedad bastante sí, bien. estás acá toda la semana, tenés para el que se olvida algo. Sí, lo poco que ha quedado. <risa> bueno, que son cosas que pasan en sí, Argentina, sí. que va a ser. Eh, Algún artículo de pesca tenemos, sí. hielo. Hielo hay. <risa> bueno, para si para no que no se hay. derrite, sí. perfecto. Bueno, todo lo que necesita el pescador acá, kilómetro 112, ruta 2, carnal de Tatu. Bueno Diego, se vienen las vacaciones y quiero ir a pescar a la costa. ¿Qué me recomendás? ¿Cómo andás Gaby? Bueno, bienvenidos al local, como decimos siempre. Eh, bueno, ahí vamos a mostrar hoy un poco lo que son las cañas para lanzar en el mar, para pescar de costa, en tres tramos. En este caso, por ejemplo, acá la verde, esta que tenemos acá, es el modelo DOC de Masterfish en 3,90 metros ¿sí? Tres tramos, 3 ,90 metros 90. Todas cañas de grafito, ¿sí? grafitos bien modernos y M7, M8, M10 de alto módulo, que le dan muy buena acción a la caña son muy livianas y muy potentes la Cooper en 420 también de Masterfish excelente caña ¿sí? con mango de corcho cañas porque lo que tienen de bueno, la de tres tramos es que es muy fácil de transportar, la podemos poner en cualquier lado que no ocupan lugar y no tienen la incomodidad que teníamos antes con las varas de uno o de dos tramos ¿no? Eh, en este caso por ejemplo la Surfish 450, esta caña me encanta, acción bien, bien rígida, es la Riva Surf en 450, una caña que es excelente, tiene unos pasadillos bárbaros y tiene un precio muy bueno también, porque bueno, hay cañas de este tipo que a veces son muy costosas, en este caso estamos mostrando todos modelos que no son tan caros, son accesibles y de excelente calidad. Después, por ejemplo, algo como para rotativo, tenés así la Storm de Surfish que viene con el mango de corcholina y viene sin portarril, por ejemplo, para poder ponerlo uno a la medida que quiere. Y en este, en este caso acá es la Omoto BBS, que este es el modelo de surf, kart, surf casting, lo que sería para reel frontal. Viene el modelo para, para reel rotativo también, pero en este caso, por ejemplo, esta caña, si vos notás y ves los pasahilos. Es una caña que lo, lo que le podríamos llamar híbrida, ¿sí? Pues no es un tan grandes, se puede usar tranquilamente con los dos riles que va a funcionar muy bien. Y tiene la particularidad que el portarril lo aflojamos, ¿sí?, y lo, ¿Lo, lo movemos a la distancia que uno que uno quiere, mm, ¿sí?, que bueno. lo puedes subir o bajar, moverlo según como te quede cómodo, ¿ves?, ¿Sentacura? para arriba o para abajo según la distancia que tenemos. Cada uno como para tirar y que nos quede bien cómodo.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 Muchachos, acá estamos, llegamos a Alto Verde. Estamos con Roberto, el encargado acá de la filia. Así que, bueno, vamos a ver qué, cómo nos va ahí con la pesca. Acá Roberto nos va a decir más o menos qué, cómo es el, el servicio que tiene acá eh, el camping. Bueno, tenemos principalmente para los pescadores de orilla: hay 6 kilómetros con barranca, ribera. Hoy, un día nublado, no se ve, pero este, lo conocen, mucha gente conoce. Tenemos gotes en alquiler, como siempre, motores también, este, motores de, la, de los clientes, recibimos hasta 15 caballos, este, siempre andando despacio para cuidar este, la fauna nada más. Es lo único que se le pide y se tiene por supuesto. La gente cumple, acá, hasta ahora no hay problema. Este, la pesca, estamos este, después de, un, de una veda que ya está terminando pescado ahí muy bueno grande no está fácil el pique en el día de hoy pero se pesca así que esperemos que los muchachos que han venido hoy tengan un día de, de un pique normal nos pidamos este, eh, grandes cantidades porque ya todos conocen altos verdes una laguna de mucha comida y bueno hay que llamar al 2241 41 este, 68 51 43 es el teléfono si sí, insista porque no hay señal, da mucho trabajo comunicarse, pero es lo que sucede. Comúnmente siempre hay señal ya cuando estás en Castelli, que más o menos coordinamos siempre eso de las 7, 8 de la noche. Exactamente. Que ahí sí. no, no, no falla la comunicación. Por lo general siempre el teléfono está desde las 6 y media de la mañana hasta las 8, 8 y media de la tarde, después ya lo corto y... y este... Y bueno, los lunes y los jueves mantengo cerrado el camping y el pesca. Se puede venir a acampar. ¿Venir a pasar la noche? A pasar la noche, sí. Perfecto. Sí, sí, no hay problema. no Se puede ver muchos que vienen acá una... Se cierra, no se trabaja de noche, una cosa importante. Este, y hasta el otro día, este, aunque yo esté acá, no abro. No, no, no atiendo de noche. Perfecto. Sí. Algo que nos preguntan mucho, ¿bajada de kayak? Sí, bajada de calle, canobote, este, no hay problema, botes comunes. Lo que no hacemos es trabajar con motores grandes, de grandes sí, cilindradas, sí. es lo único. Después lo demás, todo le ayudamos a bajarlo. Yo tengo el equipo para bajar, subir, no hay problema. Perfecto. Bueno, el lugar está hermoso, viste que es grande, muy amplio, hay baño, todo completo para venir a pasar un día en familia o Camping modesto. Agreste, diría yo, hay que arreglarse con la naturaleza. Acá hay que hacer fuego, hay que traer una luz a la noche, si no, hay que venir a acampar los días de luna llena para ahorrarse la batería. está el sol en el día, no hay problema. Así que bueno, y después dejamos el número anotado en el, ahí, el video. Así que para que todos aquellos que están interesados que llamen, vale con Roberto. Así que buenísimo. Perfecto. Bueno, nos vamos al agua, Darío. Dale, vamos. Ahí tenés el bote. Amplio bote para hacer un baile <risa> Bueno, el día está con una niebla cerradísima No se ve 20 metros delante del bote, nada No se ve absolutamente nada Tenemos acá un bote y motor de, de alquiler y 5 caballos Vamos a pescar un ratito anclado hasta que se levante la niebla. Ahí está. Mojarrita de catu, Impecable. Tamaño perfecto. Ahí vamos con isa. Aparentemente. Un pique de pejerrey. Aparentemente. Y bueno, vamos a copiarlo por las dudas que se puede para mí fue un peje lindo ah oh, no, me engañó la vista alto bagre terrible bagre había chapoteado mucho para hacer un bagre pero bueno era un bagre indefinida, nos vemos a la lucha va a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 Buenas tardes a todos los seguidores de Maco Pesca Estamos en esta oportunidad nuevamente en General La Valle. Acá con el amigo Javier. Javi. Hola, ¿cómo andás? Acá estamos con Javi Granero. Cangrejeando. Bueno, son como las 7 de la tarde, recién llegamos, estamos a, a, por armar, recién bajamos las cosas. Eh, acá Javi está sacando cangrejo con la trampita mortal. Miren, agarra un cacho de cuero de pollo, ¿sí? lo ata una, le ata una tanza. Y lo tira al agua. estaba contando eh, cómo sacamos los cangrejos. ¿sí? Con el cuerito de pollo. Tira el costadito y ahí levanta. Bueno, y se saca el cangrejo que viene enganchadito en el cuero de pollo. Vamos a ver si sacamos alguna corvina negra hoy, día 4 de noviembre 2021. 4 de noviembre 2021. Jueves. Vamos a hacer mi primer intento a la corvina negra en General la valle. Dicen que está el agua dulce y que no está picando, que han sacado una dos. Vamos a ver si tenemos suerte nosotros y sacamos alguna. Y si no, les vamos a mostrar eh, cómo la vamos a ir pasando durante la jornada. ¿No Javi? No, es espectacular, ya estamos ¿Sí? pasando la vida. A ver, a ver cómo trae, mira, mira, mira, mira, Miren, miren, miren. Ya la estamos pasando mirá. bien, sin haber pescado. Sí, tres juntos trajo ahí. ¿Vieron cómo es la trampita para sacar cangrejo. Eso es cuando tenés el agua cerca. Mira allá como está. Aquí está lleno. Mira, ahí está. Bueno, ahí cayó. Y así vamos sacando. Espero que le gusten las imágenes. Ahora le muestro el encarne. Ahora voy a mostrar el encarne que hacemos. Le voy a explicar cómo encarno yo. No significa que sea lo correcto. Porque muchos van a decir, no, que así no se hace. Bueno, yo encarno de esta manera. Agarro el cangrejito, le saco las pinzas las dos patitas de atrás y desde la panza, desde la panza hacia arriba la encarna así agarro otro mismo procedimiento le saco las dos pincitas le saco las patitas de atrás y de, mire, de abajo hacia arriba y ahí queda otra más, voy a tres, son chicuelos, ustedes vieron recién que el cangrejo lo sacamos de acá de la orilla, no es necesario traer cangrejo gente, no hay que comprarlo, el cangrejo se saca de acá, bien, vamos con el tercero, como hay mucha cantidad de cangrejo, yo no lo bato lo tiro así y cada tanto saco y cambio la carnada, porque el cangrejo abunda acá, no es necesario... Eh, atarlo porque ya te digo, es continuamente sacar y cambiar la carnada cada no sé, 20 minutos, media hora, yo la cambio la carnada. Y hay que darle en carne. Le muestro la línea, la línea que yo uso. Bien, la, la madre. La madre. ¿sí? Anzuelo, más o menos de 60 centímetros. Y acá tengo el plomo. Este es un plomo de 110, chato no uso con traba yo, después voy a hacer un video como fabrico la línea, bueno, hago el primer tiro, a ver qué pasa. No son tiros muy largos, 25 metros cuando mucho, y a esperar si alguna quiere picar. Espero que le guste. Continuamos. Bueno, acá seguimos. Ya tenemos todas las cañas en agua. Ya hizo de noche. Eh, se escucha roncar, no mucho, pero se escucha roncar bastante. Así que esperemos tener suerte y que se pueda enganchar alguna. Las cañitas, esperando que pique una corvina negra. Para mostrarles a todos ustedes: de General la valle y Maco pesca. Parece que viene la primera. Vamos, Maco viejo nomás. ¿A ver qué? ¡Qué lindo, che! ¡Llegó lindo! Corvina de la temporada en la valle no acá como se bien donde llega la vía Venimos a probar con Javier, nadie decía nada, se escucha roncar mucho, se escucha roncar mucho y bueno, ya sería la primera, pero Javi, hay que sacarla ahora. Hay que sacarla. dejó para adelante, viste ¿Qué? que... Se vino. No, ahí está. Ahí está. Oh. está como este río Tiene chicharra. Y la bruma que viene corriendo de atrás como parecía, pero salió la primera de la temporada. O sea, hay una afuera, eso es bueno. La primera del 2021 en La Valle. Se dedico a todos ustedes y bueno, esperamos tener más suerte.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 hago la línea para la corvina eh, yo le voy a mostrar bueno uso tanzal 070 ¿sí? al que vive en casa tormach Anse, anzuelo en este caso uno flonder 50 los 34043 Así acá se a ver acá 34043 un anzuelo mediano muy clavadores siempre me dieron un buen resultado les muestro cómo hago la línea agarro la punta de la, de la tanza ¿sí? paso por el ojal le doy 5 vueltas 5 vueltas luego paso por el acá por la vueltita del medio que está al lado del ojal vuelvo nuevamente a a sacarlo ¿No? Mojo un poquito para que no se vaya a quemar la tanza. Bien. Ahí dejé ya el anzuelo fijado en la tanza. Le dejo más o menos un metro. Hago, yo digo medio bozal. No sé cómo le llaman ustedes. Es agarrar, darle dos vueltitas en el lugar. Dos vueltitas. Y me queda así, por acá paso mi plomada, que es una plomada hecha con la parte de abajo de un desodorante de aerosol, ¿Sí? la parte de abajo, una plomada chata de 90 a 100 gramos, paso por aquí, y ahí va quedando la línea, le dejo unos 20 centímetros más, corto le hago la, el nudito acá para poder enganchar la, la madre del reel corto el sobrante y ahí me queda la línea armada madre del reel plomadita más o menos 90 centímetros de largo anzuelo esa es la línea que que yo uso espero que le haya gustado y que alguno que la pueda poner en práctica a ver si tiene resultados y saca alguna corriente bueno ahora vamos a hablar un poco de los cangrejos el otro día me preguntaban cómo me doy cuenta si el cangrejo es macho o si es hembra hay tres características que son eh, para poderse cuenta de si es macho o hembra. La primera, para mí la más que prevalece, son las pinzas. Este es un cangrejo macho. Observe las pinzas que tiene. Pinzas muy grandes y este es un cangrejo hembra. Pinzas chiquititas. Primero. Segundo, eh, la parte de abajo del cangrejo macho, ¿sí? No tiene nada. Y el cangrejo hembra tiene las huevas acá abajo. Si ustedes observan, tiene como tierrita así, son las huevas. ¿Sí? ¿Están desobando? Son las huevas del cangrejo hembra. Esa es la segunda manera de saber si es macho o hembra. ¿Qué pasa? ¿Qué cómo saca? ¿Y para qué? ¿Puede picar todas juntas? ¿Hola después? No, puede ser que se enganchó Bien, bien, bien. Estoy arriba mi línea. ¿La Esta la anís? tiré después, me parece. No, la línea de mar, me veo por la luz, Macu. No me alcanzaste, está de aquí. Ya van como 5 minutos, ¿no? 10? 10 minutos por lo menos, luchando. Arriba, arriba, arriba, ya a decir. tenés que ver la caña. Dale un poquito porque si, si la apurás mucho, por ahí cortás. Sí. Tranqui, tranqui, mira que acá pega el coletazo ¡Muy bien, Dani! A ver, Dani... Ah, Mejor que quería dos horas más o menos... ¡Vamos, la primera! La, ¡Sacate la luzita de arriba porque si no me encantilás! ¿Estoy con el lujo. ¡Sí! Ya, Dani! ¡Bueno, mira hormona! ¡Esperá! ¡Espectacular, Dani! ¡Vamos, ojalá que salga más! Esperemos que se dé otro pique, ¿no? Esperemos, recién arranca esto. El primero de la noche. Vamos. Ahí vamos. No, no, no más, Continuamos.